Hola, hola, buenas tardes, aquí estamos comentando Un día es la taberna y hoy Volvemos con todo el Warhammer Este va a ser nuestro capítulo número 25 Si no recuerdo mal Y vamos A meternos de lleno Contra los orcos En Carajorru Vamos a pasar por encima de ellos Sin duda alguna, vamos a liberar la batalla Y bueno Yo no, es, no espero menos De nuestros dos nobles, de nuestra Maga, de este ejército Va a tener una reposición de tropas de la leche, entonces cualquier daño que podamos sufrir, luego lo vamos a recuperar y ya está. Tienen todo, eh, hay mucha unidad aquí sacrificable que no nos debería importar o, o no debería tener mucho impacto en nosotros, así que los tendremos que pasar por la piedra rápido. Tienen otro ejército de apoyo que es el de la guarnición, pero aún así, nah, esto debería estar completadito. En nada Porque además tenemos esto Nuestros arqueros tienen un montón de experiencia Nuestra línea frontal también No hemos reclutado más línea frontal Pero tenemos esta ahí Hemos plateado Que esta la vamos a meter así por un flanco ¡Bum! O vamos a luchar contra su caballería No lo sé Veremos qué hacemos Veremos, veremos qué hacemos Vale Vale, vale, vale Perfecto Ok Vale, vamos a comenzar el despliegue así Estamos para atrás una, dos, tres, cuatro, un poco más anchos, ¿no? Vale, perfecto. Uy, aquí tenemos esta roca. Vale. Vale, así mejor. Que tengamos esa roca un poquito fuera de nuestro sitio. Está bien. Vale, ahora vamos a meter todos los arcos aquí Sin excepción Vale, un poquito más cerca Vale, vamos a meter los leones de Gracia Aquí en estos huecos Eso es Dos y tres Vale, esto vamos a hacer un grupo Con esto vamos a hacer un grupo también Vamos a meter estos aquí detrás Para cerrar donde haya que cerrar Ya veremos dónde Y ahora metemos un grupo, un grupo Vamos a meter a rica aquí A Nuestra Señora aquí Aquí un noble Y aquí al otro noble Perfecto Vale, la caballería la vamos a ocultar aquí detrás Perfecto Vale, iniciamos batalla Uh, ¿por dónde viene? Ah, no, no, no. Vale, no vienen refuerzos por ningún sitio, simplemente saldrán y ya está. Vale, a nuestra señora maga. Vale, aquí está bien. A ver lo que tarda en convocarse, pero bueno. Uh, vale, perfecto, me gusta. me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, Vale, vamos a tratar de reventarnos. Eso es. Venga, Imrik. Venga, una buena descarga Vamos a caer aquí No, no, no, no, vamos a ser listos, vamos a aguantar ¡Lul! ¡Que se ha muerto! ¿Quién se ha muerto de ellos? Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga Vale, leones aquí En línea, en línea, en línea, en línea vamos a luchar Vale, vamos a colocarnos por aquí. Vale, esto aquí. Vamos a meter liderazgo. Eso es. Vamos a meter esto aquí. Perfecto. Vamos a luchar con el cuerno. Lo ha convocado. Estupendo. Vale, vamos a meter aquí las llamas. Vamos a hacer que el dragón baje. Perfecto. Los gemos plateados los vamos a sacar de aquí Vamos a hacerles fuego de cobertura En este lado Vale Sí, vamos a olvidarnos De este costado, vale, vamos a traer esto para acá Estos lanceros Que apoyen aquí Perfecto Vamos a hacer la recarga No, no, no, no Aquí vamos a acabar de apretar Aquí en este lado Vale Venga Vosotros A ah, incorporaros por aquí Vale Vosotros también Imrik Venga ahí Una buena llamarada Que lo rompa todo Venga Dámela, dámela Dale Eso es Vale, pulverizándolo todo Me gusta Vale, vamos a invocar esto así Vale, eh, Fundirlos a fuego Nah, perfecto Lo sabíamos, lo sabíamos Nah, ha estado muy bien Hemos aguantado Los dragones han hecho su trabajo Está perfecto Está perfecto esto Venga, regálate un poquito Échate una bola de fuego por aquí Mi jefa Y con esto acabamos ¿Y ¿Qué pasó? Vale, ok, la ha cancelado Da igual, cerramos Y listo ¿No hemos perdido ningún batallón? No, nah, nah, ya hemos pasado por encima Los hierbos plateados sí que han sufrido Porque hemos cargado así por el costado y. Ha habido ahí un impasse de. Los perdemos, ¿no? Los hemos podido sacar bien, hemos llegado ya al apoyo. Bien. Es que era, eran. Ellos estaban muy abiertos, eran muchísimas tropas. No voy a hacer más. Pero bueno, con esto asediamos el asentamiento, los reventamos todo y ya está. La diferencia de experiencia se nota un montón, ¿eh? O sea, estos son orcos que no tienen. No tienen capacidad defensiva. Porque no tienen experiencia las unidades Y nuestro ejército, claro Lleva curtido en 10.000 batallas Con esto pasamos por encima Es que no hay, no hay diálogo que valga Nuestra maga, los dos nobles nah, somos una barbaridad O sea, esto, es que este ejército es una fuerza imparable ya Vale, perfecto Victoria decisiva, maravilloso Ocupamos simplemente porque por 2.000 tampoco... Vale, perfecto. Caragorrut. Vale, aquí podemos meter. Esto es cantera de obsidiana. Me gusta. Aquí que podemos mejorar a Imric. El mismo. Uy. Ah, digo, se ha quedado ahí un poco. Oh, te contaré. Vale, el corazón de la llama. Dragón del Fénix. Guardia del Fénix. No. Y gran est estratega. Leones blancos de gracia. Vale, vamos a meter ataque cuerpo a cuerpo. Maestros de la espada, leones blancos y la guardia de fénix. Vale, vamos a ir subiendo esto porque como vamos a ir a por esas unidades, pues más nos vale. Ok, aquí que le vamos a poner. Tenemos especialista, vamos a ponerle especialista... Al 3 ya este señor. Aquí. Vale, ya tenemos reponer tropas y el comercio. Buah, este, este, es que este también tiene asaltar unidades especialista. Vale, bueno, vamos a meterle aquí el maestro de armas y vamos a ir subiendo ya. Pero a este, a este lo quiero liberar. Asaltar unidades. Vamos a tratar de asesinar... Vale, lo, simplemente lo movilizamos y ya está. Ok. ¿Qué otros movimientos podemos hacer? No, este está bien aquí. Hay que subirlo hacia allá. Hacia Gorgazán lo tenemos que subir. Vale. Vale, me gusta. Seis turnos, eh. Me va a costar ese edificio. Ok. Vale, y aquí ya estamos llegando. Vale, ya hemos llegado a los Klaus del Largo Me gusta. No vamos a reclutarle nada... No, vamos a aguantar y hacemos dinero... Porque por 500... Tampoco... Pero hay que ir ya a buscar a estos... A estos elfos oscuros... Y pararles los pies... Con Imrik no creo que... nos tardemos mucho en limpiar esto... Seremos una pisonadora y ya está... Vale, finalizamos turno... Vamos para adelante... Pero eso... Arramblaremos con toda esta zona de orcos... Si es necesario... Reventaremos también el ejército de nanos... Nos aseguraremos la región. Y ya con esto, boom, Tiraremos hacia la zona sur y, y limpiaremos todos nuestros oscuros. Bueno, no nos van a tocar. Bueno, el problema que vamos a tener son para invocar. Vale, ley marcial, perfecto. Ahora, tecnología, ¿qué otras cosas vamos a implantar? A ver, quería esperarme, porque aquí. En casa. Vale, perfecto. En casa barre ya tenemos para meter esto. Que nos mejora los yelmos plateados. Bueno, la caballería en general. Que eso nos viene de lujo. Me encanta. Vale, ahora bien. No tenemos dinero para poner nada más. Estupendo. <risas> ¿Aquí qué pondremos? No sé si meter la herería... Vale, sí. Sí, sí, sí. Meteremos la forja élfica y luego los herreros. El carro... Me da un poquito igual el carro Pero lo que quiero es el, el, el lanzavirotes Si no el lanzavirotes a lo mejor tirar aquí Metemos el templo De Asurian O bueno, este templo lo, Creo que lo hemos añadido en algún lugar ¿En qué me a lo mejor? Tenemos el templo de Asurian En ningún sitio Loyal no más, vale, a, Gorg a Gorgazán llegamos. Pues lo vamos a dejar en Gorgazán, lo ubicamos aquí. Vale, perfecto. Oh, oh, oh. Puf, aquí se, se está limpiando. Uy, el clan es sin quedar nada remanentes, chiquitos. Puff, puff, puf, puff, puff. Y aquí hay, vamos a tener que reforzar aquí en el sur, eh. Vamos a tener que reforzar aquí en el sur Vale, ok ¿Quién queda por mover? Ah, bueno, claro, toda esta gente A ver Asaltar unidades Dale, yo confío Fracaso Bueno, no pasa nada Asaltar unidades 3% más de hojas causadas. Me parece Inric, ¿Qué tenemos aquí? Vamos a mejorar la maga oh, Otro puntito más por añadirlo en algún lugar. A este noble le vamos a poner... Ya que le hemos puesto maestros de la espada. Le vamos a añadir ahora... Oh, oh, oh, oh. Vale, vamos a meterle más daño. Vale, perfecto. Y podemos avanzar. Monteracnos, sí que vamos a poder. Va, perfecto. Nah, y. Vamos a por ello. No tiene mucho. No tiene mucho. Ahora hay que ver. Oh, es verdad. Tenemos una tecnología medias de investigar. Eso no hemos mirado qué. Que nos va a interesar más. Vale, eso va a ser importante ahora para nosotros. Porque poniendo, poniendo una tecnología ahora nueva, hay que ver qué vamos a mejorar. Porque, por ejemplo, los leones están empezando a tener importancia. Dentro de poco tendremos ya maestros de la espada. Entonces hay que ver qué, qué cosas queremos añadir. Eso es importante, eso es importante. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, Vale, perfecto. Vale, nada. Comenzamos el despliegue. Estupendo. Una, más anchos. Eso es. Que... Visto lo visto, hay que desplegar bien ancho. Vale, estos son nuestras cuatro. Esto es el grupo. Ahora. Leones blancos aquí. Rellenando los huecos. Ok. Vale. Y aquí. Vale. Ahora, los arcos aquí Bien, juntitos todos, cerrados aquí Vale Vamos a hacer el noble aquí Vale, que, ok, tiene buena zona de influencia Uy, esto no lo, vale, esto no los he cerrado A estos no los he cerrado Vale, esto lo vamos a fijar. Esta la vamos a colocar aquí y veremos dónde vamos a ubicarla. Yelmos plateados. En... Vale, vamos a hacernos fuertes aquí en este lado. Espera, este, este y este. Vale, Inric aquí. Nuestra señora aquí. Perfecto. Y estamos ya todos ubicados. Maravilloso. Vale. Uh. Vale. Vale. Vamos a invocarlo Bueno Ni tan mal, vale, me sirve Uf, uf, uf, uf, uf, uf Vale, vale, perfecto. Uy, uy, uy, uy, Kimber. Ojo, cuidado. Vale, vale, vale, vale. Colapsamos aquí. Vale Ay, qué buena carga, por Dios Esto ha llegado tarde mm, Sí Vale, vale, vale, vale Los llevamos plateados, vamos a cargar ahí Vale, arma ignea ahí en medio Perfecto Emrick Vale Vale, nada, o sea, brutal. ¡Wow, wow, wow, wow Verás esta carga, qué bien, no lo vamos a pasar. Nada, ya está, listo. Apañado. Nada, maravilloso. Somos una apisonadora de orcos, no tiene otro nombre. Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. No, es que ni, ni he llegado a tirar la maldición esta Nah, no, pues finalizamos batalla Se acabó, victorioso, o sea, no Ni nos han tocado, pero ni nos han tocado Ni nos han tocado Nah, pasamos por encima muy fácil De estos ejércitos no, Es que no tienen nada, no tienen nada los 56 bajas de los yelmos plateados eh Muy, muy, muy, muy bien Claro, o sea, han hecho la carga Lateral contra la, una de estas de, de lobos y luego han ido Por, la, por arqueros que quedaban por ahí sueltos Pero bueno, es que ya solo Solo, toda la batería que tiene Dios, 2500 Toda la batería de hechizos Que tiene la maga Es una Barbaridad Vale, el monte Arachnos Vale, Imrik, lo subimos de nivel Ok, vamos a meterle aquí más daño a los leones blancos Ah, encima le hemos metido armadura Uf, Perfecto Vale Y lo dicho, es que no, mira, nos recuperamos ya ¿A quién, quién ha subido de nivel? Imrik, de nuevo Dos puntos ha subido del tirón Uy, pues genial, ¿no? Vale. Maravilloso. A nuestro noble. Vale, vamos a meterle otra aquí de maestro de la espada. Perfecto. Mira, este... Ok, este no lo podemos movilizar más. Pero bueno, la meseta perdida la tenemos por aquí. Oh, casabar. ¿Qué podemos construir de nuevo? Ah, no, no. Vale, casabar lo tenemos ahí de momento aparcado. Vale. Vamos a mejorar la tecnología... Lanceros, arqueros. Vale, esto es armadura. Cargar en masa. Garras afiladas. Vale, ok, vamos a poner las armaduras. Que son 7 turnos. Vale, casabar no vamos a construir nada. Claros del árbol sol, de momento, esto. Aquí vamos a tener que reclutar. Vale. Uno y dos. Y vamos a poner una de guardianes. El Arion me gusta Es que aquí esto está bajando Como la espuma ¿Un Corgazán que podemos construir aquí? Algo para aguantar El orden público Vale, vamos a meter la plaza Bien Es que el problema es eso Que al le va a costar menos 64 y está en 0, ¿sabes? Venga Poquito a poquito, supongo Vale, ok, pues nada, continuamos No tenemos nada más que hacer este turno Seguimos hacia el siguiente Veremos qué, qué nuevas tenemos Exotal, Itza, Tlacua Estos son los que me dan Confederación de Mors y Eshin O sea, Eshin tiene que estar en la mierda Seguidores de Nagashi y Talacqua. Entrar en guerra en el bando de un aliado. Uf, tendríamos que movilizar ese ejército entonces hacia allá. Vale. Me, ok, me parece correcto. Dios, si se han, han salido guerras en un momento, tú. Oh, preselección marcial. Uno los recientes informes sobre la mala disciplina en los escalafones más bajos está causando preocupación. Preocupación. A la vista de lo ocurrido, es evidente que están reclutando a zoquetes. Esto debe acabarse. En consecuencia, los costes de reclutamiento han aumentado, pero los nuevos reclutas comenzarán con dos rangos más altos. Wow. ¿Esto es bueno y es malo? Vale. Ok, vamos a bajar a Numas que podemos reclutar de estos plateados. Vamos a reclutar aquí un señor resistente. No, le mueve la codicia. Uf. Ese está muy bien, ¿eh? Vale, y las princesas que tenemos. Mantenimiento más barato. Vigilante. De ejemplo... Y es que la duda es, ahora, ¿lo sacamos aquí o sacamos este ejército aquí? Porque vamos a entrar aquí, a pegarnos. Hombre, las chacas de la desesperación no nos vienen nada mal, pillarlas. Vale, vamos a sacar un señor aquí. Bueno, aquí en Kenry podemos. ¿Qué, ¿Qué tenemos en Kenry aquí que nos valga la pena? Oh, caballerías. Y bueno, guardia del mar de Lothurn, aunque no sea con escudo... Nos vale para una segunda línea Vale, vamos a reclutarla aquí eh, eh, eh. Vale, vamos a meter este de, Le mueve la codicia Bueno, no, vamos a coger la princesa Vale, que tenemos el reclutamiento Más barato, Este, este, este, este O sea, el reclutamiento El mantenimiento más barato, me habéis entendido Y vamos a sacar aquí arqueros A muerte Claro, esto es más caro Pero salen unos bicharracos De cuidado uno y dos Y... Tres, vale El héroe no se ha movido ¿Quién no se ha movido? Tú, porque no te has movido? Vamos a ver Venga, avanza y vamos viendo Ah, no, esto está hecho eh, Claro, el problema lo tenemos aquí ¿Por qué están aquí? ¿Están en guerra? Contra carácter Vamos a ver eso Arqueros. Ahí están en guerra contra Aracnus. Pago unirse a la guerra contra... Vale, no, no, no. Estos están en guerra contra un... ¡Uh! Malus Dark Blade. Vale. Vale. Uf, no tardaremos en entrar en guerra, pero bueno, veremos a ver qué, qué tal va esto. Vale, esto nos lo vamos a quitar de en medio. Vale, bien, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo vamos por aquí? Vale, los reclutamientos en el claro del largo funcionan. Vale, vamos a meter aquí los mercaderes para sacar más pasta por turno. Que estos clan mors seguro. Vamos a sacar un... Un noble. Podemos sacar aquí. No, no tenemos dinero. Mm, vale. Uf, esto es una barbaridad. Moradín evasivo. Vale, bueno, ok. Eh, vale, sí, como no tenemos nada más, finalizamos turno y ahora veremos por dónde nos movemos y qué, y qué hacemos. Tierra de los Muertos. Vale, tenemos una excelente población. El clan Moos Vale. Eh, eh, eh, Casabar. ¿Tenemos que construir en Casabar? No. ¿Por qué? No hay, no hay dinero. No hay dinero, tú. Oh. Es que no sé si poner esto para sacar los fénix. Porque pienso que va a ser una locura sacar fénix. O meter que los dragones, pero esto se espera a nivel 4, pero vale una pasta Tai FISH y FISH vale, sí no, necesitamos, necesitamos dinero para mejorarlo ya está vagar, fuentes de la vida eterna, no KEMRI, Uh Your vale, Mercado de mercaderes. Es que hay que ir subiendo esto para literalmente generar dinero. Generar dinero, generar esos ingresos. Vale, a esta princesa, ¿qué más le vamos a reclutar? Vale, continuamos con el super excedente este que nos cuesta toda una pasta. Ok, con eso, ¿qué vamos a querer meter? Vale, vamos a meter dos más de lanceros. Uno y dos. Y vamos a meter una de arcos normales. Perfecto, que el mantenimiento es baratito. Este. No, es que tenemos que acercarnos a... Vale, vamos a ir con este señor a Gorgazán. Nos acumulamos ahí. Vale, bueno, está en positivo. Lo aparcaremos una buena temporada allí Para que vaya acumulando uh. Vale, perfecto Producción de mármol, maravilloso El monte Aracnos, aquí de momento no tenemos nada Este señor Más les vale Asaltar unidades Perfecto Éxito seguro, maravilloso Vale, perfecto Y podemos meter a... Vale, vale, vale, vale, vale Me gusta Uy, ¿otro? Uh, ha subido dos puntos del tirón Vale En la provincia local, vale eh, eh, eh, eh. Vale, vamos a meterle a asesinar y vamos a venirnos con el señor Imrik hasta aquí. No llegaremos, verás. Ah, y huirá. No llegamos tú. Al otro sí que llegábamos, pero a este no. Qué mala leche, vale, en casa tenemos el hueco, pero no vamos a construir nada por lo dicho y ahora veremos de movilizarnos hacia aquí, a las charcas de la desesperación, no creo que nos pongan en ningún aprieto, teniendo en cuenta que vamos a tener un buen ejército vale, vamos a establecer coordinación bélica con lionés coordinación bélica aquí vale, perfecto me lo han aceptado, maravilloso me gusta Vale, con los arqueros de Vamos a hacer Coordinación bélica Pero aquí a un ejército Vale, eso es Que ellos arranquen a, a ese ejército Y aquí con Tlacua Uff, el, el, el que está aquí Uh, aquí está el Clan Morse. Mors eh. han, han, han, Se han mudado Se han mudado Vale, ok, es que vamos a tener muchos problemas a nivel de. de para controlarlo todo. Estos enanos aquí, no sé si dejarlos. Porque de acciones diplomáticas, pues bueno, va de aquella forma. Pero supongo que los tenemos que pasar por encima. Porque no hace más que estorbarnos. Y además nos pueden dar. Uh, eso. Es que eso de que tengan oro ahí. Vale. Seguramente los tengamos que pasar por encima. Los ejércitos del norte. Están bien, o sea, este lo tenemos que campar aquí hasta que esto esté en positivo Y tendremos que ir recuperando el resto Luego, este ejército de Kenry tenemos que hacer que vaya hacia allá La torre negra, la pirámide Y tenemos que reflotar esto para que tengan un orden público positivo Y, y luego aquí, aquí abajo me da a mí en la nariz que vamos a tener cierto follón Podemos aprovechar aquí para tratar de rascar algún asentamiento, pero no sé cómo estará la cosa. No lo sé. Bueno, llegados a este punto, lo veremos en el próximo capítulo. Así que nada, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y lo de siempre, recordad, seguidnos en Twitter, los dos Tantacuy como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo en general. También, seguidnos en Twitch. Tratamos de abrir normalmente todos los miércoles, ahora en verano está siendo un poquito complicado y veremos si tenemos que reestructurar el horario después de verano y demás. Pero bueno, sí intentará. Y nada, por último, suscribiros al a taberna de estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.